Vámonos, vámonos, por favor. ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Me, ¿Me, ¿Me empiezas! ¿Cómo? No, no ¿cómo me te ocurre, no me gusta. No, pero Mar... esto huevos es que Marita sufre el corazón, güey? No, yo no dejaba, no, no, no tiene puta idea, ¿sabes? weón. ¿Cómo Vamos, Vamos, respira? en Vamos. esto! Laura le va a decir Maleja que la compañía un momentico al cuarto a sacar algo. Y Laura cree que va a asustar a Maleja, lo que ya no sabe. Es que maneja. Va, es una contracámara. Maneja se va, va a tener un susto horrible. Que va a hacer que Laura se asuste que, y que maneja se va a como a hiperventilar a causa del susto. Entonces vamos a dejar esta cámara que está aquí fija al frente para que firme todo lo que va a pasar. Y sac, ya vamos a en cámara de movimiento todo. Y va a ser una chimba. ¿También, también, también. Después ya colocar como una receta a un payaso por aquí que tiene el celular. Marica, pues eso. Sí, sí, sí, ya lo escuché, Marica. Ya sé qué. Y la tercera, es que yo, es que ya vamos a tirar como una roca por ahí, pues... No, Marica, no, no estamos gustando que no sé qué... Ah, y ya con eso, no, Marica, no, no, no. Y ya comenzamos a... Ah, hiperventilar. Oye, hiperventilar. Y... Como que te desmayas, ¿no? Como que... No, marita, ¿sí que no, Marica, eso es una mentira. Tío, te es mentira, mentira, Marica. Vale, vale, voy a decir, después como funciona. Bueno, entonces ya tenemos una luz acá, una luz allá y también en la esquina se ve la cámara que está grabando. O sea, tengo que bajar la pantalla para que no se dé cuenta. Pero ya, ya está todo en orden. Entonces esperemos a que llegue Laura, como de Alea y vamos a ver lo que pasa. Se le va a colocar aquí programa video de youtube que tiene como sonidos macabros ah, si hay que estar pendientes sí, a... como que me empezaba como desespero el sitio así ya como cerrado Las cosas de la maquillaje. Uy, no. Me tengo que dejarlo así. ¿Qué fue eso? Ay, marica, salgamos ya, Marica, ¿qué fue eso? Puta, ¿qué fue eso? No me asustes, weón. ¡No, marito! No, no, bate, vámonos de aquí ya. Espérate. ¡No te ¿Qué pasó sí, sí! ¡Vámonos, vámonos por la bomba!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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amor, amor, ya, amor. Vale, vale. Uf. ¿Qué pasó, mi vida? Ay, no, no. Vete, vete, vete, vete. Llama, llama a Natalia que nos vamos. ¡Natalia! ¿Qué pasó? ¡Ah, el carro! ¿Qué pasó, amor? ¡Cógela, cógela! ¡Natalia! ¿Cómo llamarla a llamar la flaquita? Arriba, amor, arriba. Arriba, arriba, arriba. Lau, ¿cómo llamarla la flaquita? ¡Natalia, Natalia! natalia Daniela. ¡Daniela! ¡Venga, suban! Amor, está ¿estás estaba Vida. ¿Qué pasó, huevón? Uh, marica, qué no, qué pues, marica No, huevón, no. era una huevonada tatana ahí, que vamos a hacer? Pero, no, es que pero, Maric. No, pero, marica, Maric... esto, huevón es que, marica, sufre el corazón, huevón No, yo no, no, no tiene puta idea, huevón ¿Cómo respira ¡Abrán esto! Amor, amor, amor me, Ayúdame a Ay. llevarla, huevón ¿Sabes? ¿Sabes que le dale el niño? A ver, a ver. Arriba, a ver. Eh, dale, dale, dale ahí Vale, dale, dale, ya, va ¡Natalia! Vale ya, ya. Sí. Ah. Amor, no pero es que mira vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos manito, ¿qué pasa? vamos vamos vamos vamos la mordiendo la lengua vamos no, la lengua, vamos oh, vamos Está vamos la lengua, weón Está la lengua, lengua vamos no, un trapo. vamos trapo, Un trapo, un trapo, ya me un trapo, dan, un trapo, ya un trapo me <Risas> Marta ya quería hacer esta broja! No, no, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, marica Marta, está La actriz amor. del mundo, no No me caes, yo me asusté, weón. Y de repente no salió el control, marica. ¿Qué actriz tan weón? O sea, mirele. Mire cómo estoy. Mire cómo estoy. Sí, yo que me dio un ataque de pánico de por estar haciendo esta estupidez. ¿Qué hice? Estupidez. Muy me quise dormir. Ay, no. ¿Qué haces? Así me da algo. ¿Qué tal esta actriz? Buenísima Se parecía un reque O sea que estaba muerto de la risa Y yo creo que te ríes ¡Sáquenla de acá! ¡Abra en esto! ¡Cuidado! Gracias, gracias fue ponerla de la idea ¿Viste de la idea, verdad, contanos ¿Qué se siente Karim? ¿Qué se siente Karim profe? profeta? No, no, no. O sea, sigo todavía temblando. Yo dije, Dios mío, le dio un ataque de pánico. Le dio un ataque de pánico. Ella me dijo que tenía algo en la tiroides. Esto es algo ¿Qué de... le Ella la tiroides. Ella... <risa> Ella está enferma. Ella le dio esa vaina por nuestra culpa. Y yo, Mindo, sal de la vida. ¿Qué cara le hacía la vaina? Es que Yo, Mindo, güey. O sí, ¿no? O sea, morían disco bueno, entonces así fue sin control. La primer episodio, ojalá que les haya gustado. No se lo subí, suscribir todos nuestros canales y ya.